Bienvenidos a un nuevo video de El Jesse. Hoy estamos otra vez en Mobile Grid 3 Saga Y vamos a continuar por donde lo dejamos En la Isla Arcosa Justamente en el final A punto de enfrentarnos a Wilbur Así que sin nada más que decir Comencemos con el nivel 159 Y como siempre Esperemos que no se trabe Combina los búhos para liberarlos Yeah. <laughs>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 of <laughs> course. A la actividad que no sin el puesto número 1. Let's uh -huh. Está haciendo otra vez. ¿Qué? Intenta invocar. ¿Qué más da? Disfrutemos de la comedia. Combina junto al hielo para romper el hielo. Y mágica quedándose en el puesto número 3. Y imaginas quedamos en el puesto número 2. 아아 <laughs> wh un A este video, video un grupo se presenta en estrellas y mágicas con 227 mil de puntuación quedando en el puesto número 1. la próxima <tose>